las palabras de Héctor Olivo sabemos que a esta hora hay regularmente cambio de cambio de turnos por eso de verdad que les agradecemos sobremanera su presencia aquí en esta, en esta tarde insólito lo nunca visto entropel la Policía Nacional violenta, vulnera el fuero partidario. Le entran a bombazos a la Casa Nacional del principal partido de oposición de la República Dominicana. Y hasta ahora, lo que se obtiene por respuesta es la payasada de la Policía Nacional diciendo que ellos no habían tirado bombas en el patio de la Casa Nacional. Oigan bien, ahora, aquí están las muestras, aquí están las pruebas al jefe de la policía y a su jefe, el presidente de la República. Ríndanse ante la evidencia no tiraron no tiraron cartuchos tiraron car cartuchos balines y hay compañeros y compañeras con heridas con heridas pero no solamente se conformaron con tirar eh, bombas lagrimógenas miren una caja ahí Miren una caja ahí, para que ustedes vean cuántas bombas fueron. Esa caja la dejaron...